Y por supuesto, de parte del programa Alegría de mi Corazón, le hacemos llegar los cordiales saludos y felicitaciones por un aniversario más y por darnos las puertas abiertas de difundir el folclor de esta hermosa ciudad como es Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo está Madele? ¿Cómo estás, Franco? Siempre es un gusto compartir contigo el programa, también con cada uno de nuestros televidentes que nos siguen programa tras programa en esto que es Alegría de mi Corazón, Mes del Amor, Mes del Estudiante, Mes de Santa Cruz y felicidades Santa Cruz, nos queda decirnos, ¿no? que sentimos muy contentos de que... ...estamos cumpliendo un aniversario más en esta linda tierra... ...exactamente, eh, Madeleine, voy a cordial saludo también para todos los cruceños... ...que se encuentran en otro departamento como también fuera de nuestra frontera... ...y nosotros de esta manera te llevamos un programa más a través de Avia y a la Televisión... ...y para ello vamos a agradecer a todos aquellos que pone la confianza en Alegría de Mi Corazón... ...tal es el caso de Fricacería, Doña Hilda... Un pedacito de La Paz, un pedacito de la gastronomía paseña acá en Santa Cruz de la Sierra. Y para más información, en pie de pantalla aparece el número al cual puedes estar en contacto con ello y así para que vaya y degustes toda la gastronomía paseña acá en Santa Cruz rica sería Doña Irda. Así es, Franco, también tenemos que agradecer a Bordados y Sublimado, Imagine, vistiendo a los mejores. Si quieres vestir a tu fraternidad, conjunto, quizás a tu agrupación musical, no tienes que irte y dirigirte a Imagine, vistiendo a los mejores, siempre de la mano de Cristian Rojas. Ya lo saben, Imagine, como siempre, apoyando al programa, y en pie de pantalla también aparece el número al cual puede estar en contacto. De esta manera, nosotros te damos la cordial bienvenida. Alegría de mi corazón a través de las redes sociales y por supuesto también a ya la televisión. Y para ello ya tenemos todo el material para compartir con cada uno de ustedes, Madeleine. Hace es, Franco, estuvimos presentes en diferentes aniversarios, actividades como cada fin de semana. Y este fin de semana es su aniversario, el bloque Amistad Sin Fronteras de la señora Ligimani. Veamos. Es cada fin de semana, las actividades folclóricas no para y, como es de costumbre, diferentes fraternidades con su respectivo bloque de aniversario. Madeleine. Así es, Franco, también tuvimos otro aniversario, esta vez de la fraternidad Transporte Pesado Santa Cruz, acompañando en su séptimo aniversario al bloque Amanecer Santa Cruz y sus Estrellitas de Oro, que se realizó en el Salón de Eventos EMA. de Alegría de mi Corazón y tenemos que ir a este espacio franco que a mí me gusta mucho también porque vamos conociendo a diferentes personalidades del ámbito folclórico Exactamente, Madeleine, y para ello le hacemos la cordial invitación a todos nuestros grandes amigos televidentes a que nos dé su sugerencia en cuanto al folclorista de corazón, y para ello puedes escribirnos a través de la página en Alegría de mi Corazón, como también al número que aparece en pie de pantalla, y de esta manera te presentamos y conocemos al folclorista de corazón ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón? Y en este espacio, Conociendo al Folclorista de Corazón, para nosotros es un gusto y un honor tenerlo acá en este espacio a Cristian Roja. Y por supuesto que más adelante también le vamos a detallar de cómo forma parte de Alegría de mi Corazón. ¿Cómo está Cristian? Bienvenido al programa Alegría de mi Corazón y este espacio Folclorista de Corazón. ¿Cómo estás, Franco? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a, a su programa. Y bueno, dispuestos a todas tus preguntas que estén... Para qué bueno eh, comentando estimado cristian eh, si bien está, está involucrado a través de una microempresa en lo que es el ámbito folclórico eh, pero en sí eh, cristian también forma parte de lo que es eh, una fraternidad y más que todo un bloque no comentando más en detalle de esta tu participación más que todo en el ámbito folclórico Sí, este creo franco mira gracias a la amistad que he tenido en, el, en, el, en lo que es mi trabajo en yeah. la confección mediante la empresa imagine que es un grupo que estamos consolidando todo lo que es el, el vestir de todos los folcloristas en Santa Cruz. Entonces, mediante eso he tenido invitaciones de muchas fraternidades, ¿Sí? muchas fraternidades amigos, eh, a los que yo más que clientes los considero amigos. Yeah. Es en ese caso que la Fraternidad este, Central Aroma, que ha sido campeón este año, uh -huh. eh, el bloque siempre de Tauro específico, este, el señor Guillermo, el amigo Rodrigo, son los que me han invitado a ser parte de, de este bloque, yeah. del cual este, pertenezco como un invitado. ¿no? Este, yeah. Ya estoy casi un año con ellos trabajando. Es en ese caso que estoy siempre eh, con ellos en diferentes, diferentes actividades. En diferentes ¿no? actividades. Como yeah. te digo, este, la, la amistad que tengo con los folcloristas ha hecho que... Se involucre que más en, la, en la, lo que es la danza. Claro, y, la... y no solamente eso, sino el gusto también que le tengo, ¿no? Yeah. La danza sí, y yeah. a todo lo que es yeah. folclore nacional. Qué bueno, eh, coméntenos. Eh, antes de hacer esta invitación, ¿usted bailaba quizás, no sé, en algún acontecimiento, lo que es la danza folclórica, sabiendo no. que tenemos una variedad en cuanto al ritmo, ¿no? La verdad es más el, el gusto y el placer de tener... El, lo que es la diversidad de folclore. Yeah. Me gusta, no, es, no he bailado, no he bailado, pero he tenido muchas oportunidades. Como le digo, he, he recibido invitaciones de muchas fraternidades de lo que es transporte liviano y transporte pesado. Yeah. Entonces es en ese caso que la insistencia de ese amigo claro. que no hay como decirles no. Entonces yo siempre estoy apoyándolo en diferentes recepciones, eventos, eh, ya sea con fraternidades livianas y uh -huh. pesadas y es ahí ¿no? que el amigo Guillermo y Rodrigo fueron los que <ríe> casi nos obligaron ah, a ser parte de los Tauros pero lo, lo más importante de todo esto es que eh, está presente en estas actividades folclóricas y seguramente aquí para adelante se va involucrando lo que es la danza, sabemos que eh, la danza de nuestra amada Bolivia trasciende frontera, eh, comentando eh, esta poca experiencia que ha tenido eh, más que todo a la gente a la gente joven seguramente, lo, más que todos los consejos para todos ellos, más que todo, que levantemos en alto el folclor nacional. Sí, así es, querido Franco, la verdad, este, yo estoy agradecido, no solamente con el tema de, del trabajo del cual realizo con, con los folcloristas, como, como les digo, ¿no? este, más que clientes, son para mí unos amigos, unos ¿Sí? amigos a los que yo siempre he querido, he tratado con respeto, y gracias a ellos... este conozco más de la diversidad de folclore, uh -huh. eh, no solamente las danzas pesadas, la cual he sido invitado a bailar, inclusive con la fraternidad los Cani, ¿no? uh -huh. con el señor Javier, entonces eh, muchas fraternidades en las cual yo estoy eh, involucrado por el tema de mi trabajo, uh -huh. entonces para mí es una alegría y para... Y es un consejo que no solamente a los jóvenes, porque hay muchas fraternidades, en especial las livianas, que dan oportunidades a, a, a niños. Sí. Y es lo bueno eso porque hay que, hay, que, hay que estar pendiente, no solamente en lo que son las fiestas de los grandes, sino desde pequeño inculcar todo lo que es la cultura, las danzas y todo lo que es referente al folclore boliviano, que es muy amplio, es muy amplio. No nos alcanzaría la verdad sí, una entrevista para hablar de todo eso. Entonces, me, me, me alegra mucho la verdad este, la confianza que ha puesto en mí la, la familia folclorista, a la empresa Imagina, a Cristian Rojas y a todos los que conformamos esta empresa. Como te digo, mediante eso nosotros este, estamos inmersos y llenos de cultura, digamos, ¿no? porque bueno. siempre estamos apoyando el folclore. Así es, de esta manera estamos acá en este espacio Folclorista de Corazón y por supuesto para nosotros también es un honor, un gusto que Imagine forme parte del programa Alegría de mi Corazón y más propiamente a través de la producción de Avia y a la televisión. Eh, Cristian, seguramente de aquí para adelante lo vamos a ver en diferentes actividades y más que todo también Imagine eh, yendo a diferentes departamentos. Sí, la verdad es, este, no solamente tenemos un plan, ¿no? Que es un, es un, imagine, no solamente queremos que crezca en Santa Cruz eh, Trabajo con fraternidades, trabajo con grupos folclóricos Recientemente hicimos un trabajo para Guatiña, ah, Para bien. sus 45 años Qué bien. Entonces, ¿no? grupos así de renombre eh, han sido parte ya de, de, de nuestra empresa Entonces es una alegría para mí Es una alegría para, para lo que es la familia Imagine este, Seguir avanzando, seguir avanzando Y como, como le digo, ¿no? todo tiene Su límite y su, sus pasos su más, que paso todo, más que todo ¿no? De a poco, pero hay que ir trabajando duro Así es. Bueno, eh, Cristian, un gusto y un honor, como le decía, en este espacio, conocer más a Cristian Roja en este espacio Folclorista de Corazón y más que todo apoyando al programa Alegría de mi Corazón. Ya en la parte final, eh, sus respectivos saludos a través de Avia Yala, Avia Yala Televisión a nivel nacional. Bueno, querido Franco, eh, como le digo, muchas gracias. Muchas gracias al programa, muchas gracias a Avia Yala. Eh, te agradecido no solamente con... Con, ...con Dios... ...sino con toda la familia folclorista... ...este... ...la verdad sin, sin ellos no no, no... ...no es nadie pues ¿no? Entonces... ...seguimos trabajando... ...seguimos trabajando... Eh, ...un saludo... Me, ...la verdad me no, ...no terminaría de saludar a todos... ...porque tengo muchos amigos folcloristas... ...en diferentes fraternidades... ...como le digo este... ...he sido invitado en muchas... ...entonces nombrarlos... Después vienen los reclamos <risa> sí, ¿no? Entonces un, un abrazo enorme De parte de Imágenes Un saludo cordial a todos este, Y a seguir Disfrutando y a seguir este, Haciendo conocer al mundo lo que es El folclore que es lo importante Exactamente. Los felicito Franco por el tema De, de, de la invitación Por el tema de de seguir este, mostrando lo que es la cultura a nivel nacional y también a nivel internacional, que es lo importante, pues, ¿no? Yeah. Muchas gracias, Frank. No, gracias a usted, estimado eh, Cristian, por supuesto, aquí en este espacio Folclorista de Corazón, eh, formando parte de lo que es el Bloque Siempre Tauro de la Platendía Central Aroma. Esto fue Folclorista de Corazón para todos nuestros grandes amigos de Alegría de Mi Corazón. Y ahora... Y así de esta manera estuvimos conociendo al folclorista de corazón de esta semana. Nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero no se muevan, que aún hay más de Alegría de Mi Corazón. Bueno, mis amigos, de Alegría de Mi Corazón, es momento de ponerle más ritmo al programa. Así es, Franco, y seguimos con este homenaje a Santa Cruz. Nos vamos con este hermoso tema en el ritmo de Taquirari, interpretado por Eleonora Carlona, Leyendas de mi tierra Leyenda Y de esta manera hemos unido a Bolivia a través del folclore nacional desde Santa Cruz de la Sierra. Y para ello queremos hacer llegar nuevamente... La mil felicitaciones a cada uno de los cruceños, acá en esta hermosa tierra, la ciudad de Los Anillos. Y para ellos también a nuestros grandes hermanos cruceños que se encuentran en otro departamento, como también fuera de nuestra frontera, llegando a la parte final, Madeleine. Hacia el franco tenemos que dar el agradecimiento especial a cada una de las empresas que pone la confianza en el equipo de alegría de mi corazón, tal es el caso de la fricacería Doña Hilda. Un pedacito de la paz aquí en Santa Cruz, si quieres probar lo mejor en gastronomía boliviana, tienes que pasar por fricacería Doña Hilda. Para información los números se encuentran en el pie de pantalla y para ello también queremos agradecer a imagine como siempre vistiendo lo mejor y ya lo saben para todos aquellos que quieran vestirse eh, con eh, lo que es en cuanto a poleras camisa, embordado y sublimado ya lo saben imagine en pie de pantalla aparece el número al cual puede estar en contacto y bueno mis amigos de alegría de mi corazón una vez más hacerles recuerdo del concurso que constantemente hacemos cada día viernes a través de la página de Alegría de mi Corazón. Y para ello, gracias a Fricacería Doña Hilda. Gracias Franco, estén atentos a la página del Facebook, denle me gusta y estaremos lanzando las diferentes preguntas y de ahí escogeremos cuatro ganadores. Este concurso es para la ciudad de Santa Cruz para que tengan un vale a, un pla a cualquier plato de, los, de la gastronomía boliviana que ofrecen en Fricacería Doña Hilda. Ya lo saben a través de eh, la página Alegría de mi corazón. Bueno, mis amigos, nos vamos. Nos reencontramos de un próximo programa, una vez más uniendo Bolivia a través del folclor nacional. Hasta el próximo programa. mi amor y de nadie más la joya más hermosa eres amor, la prenda más querida. De mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor.